Entonces, para esto ya algunos directores ya tienen conocimiento de qué es el censo educativo. Es una actividad estadística que nos permite conocer las características del servicio educativo, así como proporcionar una información oportuna y confiable de la situación de los alumnos, docentes, recursos e infraestructura al inicio del año escolar y resultados de ejercicio educativo al, fin, al finalizar el año escolar. Para esto, eh, seguidamente... Vamos a pasar. Para esto eh, son varios pasos, ¿no? Tenemos seis pasos. Pasos para cumplir con el censo educativo estadística online. Empezamos, ingresen a su tablero del código de control con su código modular y CLAVEOL. También en, segundo, en segunda parte es des, des, descargarán el formato electrónico en Excel, que ya ustedes ya tienen conocimiento. Y por tercero, complete, completarán todos los datos de matrícula, secciones, docentes y recursos educativos. Cuatro, validar el formato en Excel y corregir los datos si existen inconsistencias. En esa parte también tenemos nosotros eh, los especialistas para darle el soporte técnico si alguna inconsistencia hubiera en el transcurso del formato electrónico. Cinco, remita los datos haciendo clic en el botón enviar del formato Excel. ¿no? Ahí hay una parte donde vamos a indicarles eh, donde dice enviar. Y por último, el tren su trabajo de control revise e imprima la constancia de envío y esa constancia de envío ténganlo como archivo en su centro educativo. Seguidamente, acá les vamos a mostrar, eh, por el momento están activas las cédulas de modulador. <coughs> Solo nos permite imprimir, ¿no? O sea, también lo pueden trabajar, como lo voy a trabajar en, en PDF, también hay un pequeños programas editores de pdf que ustedes pueden modificar o pueden trabajar también en ese, en ese sistema del pdf antes no se no permitía ahora sí ¿no? entonces acá en la parte donde les está indicando eh, la celda de votador hace clic ahí y ahí les va a aparecer en la parte derecha de una columna en la parte derecha de la columna en, en los PDFs que ustedes según el nivel que les corresponde en este caso educación inicial escolarizado educación inicial no escolarizado en este caso, a usted les tocaría lo que es educación primaria, ¿no? En el formato 3AP. Ese es para el nivel primario. La, eh, fichas y cédulas, ahí lo tienen acá. Por ejemplo, el 1A, educación inicial escolarizado. 2A, que es educación inicial no escolarizado. Y 3AP, que sería educación de primaria, ¿no? Entonces, eh, las fichas eh, de cédulas están eh, exclusivamente para cada nivel. También el acceso, como hace un momento mencionaba, ustedes pueden ingresar tranquilamente el acceso a directores. Muchos ingresaban a censo escolar. Por favor, no, acá hay una parte de nuevo café. No le ingresen, ¿no? Ahí dice acceso a directores. Por ahí esa parte se si ingresa acceso a directores. Una vez que hagan clic, les va a salir la pantalla, una pantallita, ¿no? Acá en la parte derecha eh, que están visualizando, donde ustedes van a colocar el código de la institución educativa, y la clave EOL, que son de cinco letras mayúsculas. Eso también, si algunos no lo tienen, eh, nos llaman o, o simplemente nos escriben o, eh, o se aproximan a la unidad la estadística, que estamos dos personas para darles la atención y las claves EOL, si alguno de ustedes lo este, requiera. También tenemos acá el, el link en la parte de arriba, para que ustedes puedan tener estos, estos PPTs, también los vamos a compartir a cada uno de ustedes para que tengan de conocimiento cómo ingresar a este sistema, ¿no? Y los documentos que, que son necesarios para llenar de las cédulas, ustedes para el tipo de llenar de cédula deben tener las nóminas de matrícula a la mano, el CAP de personal y las pecosas de materiales o tabletas que ustedes vean por conveniente, ¿no? Bien, eso sería en la, en las, la parte introductiva de lo que corresponde a, a lo que es el censo escolar. Seguidamente vamos a entrar directamente, nos vamos a la ficha, en esta cosa todavía no está aperturado, lo que es este el formato oficial, en lo que es este el formato eh, electrónico, pero sí tenemos el formato eh, manual, embordador que ustedes pueden ir trabajando. ¿no? Así, esta parte de acá les va a salir el Censo Educativo 2022, cédula de embotador, el, el Censo Educativo 2022, educación básica, regular, primaria. ¿no? Para esto, como se había indicado, tenemos que tener a la mano la nómina de matrícula, el cable personal, el, o las PECOSA son materiales que han sido asignadas a la institución, o de repente tienen ustedes la PECOSA que ustedes a fin de año um, ingresan pues, los materiales a su plataforma o, o tienen ustedes en custodia materiales como computadoras, televisores, etcétera, etcétera, ¿no? Para esto, en la primera parte, lo que tienen que hacer ustedes en esta parte de acá es colocar el código modular de su institución en cada adecuado ¿no? Según que lo corresponda. Código anexo. Muchos el año pasado eh, se tenían algún inconveniente. Casi en el AUGEL PUNO solamente tiene un centro educativo eh, anexo, ¿no? Un solo centro educativo a nivel de todo el AUGEL PUNO. Esto no lo tiene. Entonces ahí tendríamos que ponerlo cero, ¿no? Ahí lo ponemos el cero. Acá en esta parte de acá, mejor lo vamos a colocar una vez. Acá en esta parte de acá le colocamos simplemente el cero. No lo van a colocar otra cosa. En el nombre del servicio educativo, eh, en esta parte de acá, eh, muchos, por ejemplo, le, le colocan comillas. Por ejemplo, si, le, si es 70.803, eh, le, col le colocan este, comillas, ¿no? Antonio de Padua. Y al final, no, eso no lo coloquen. Por ningún motivo lo coloquen el, las comillas. ¿no? Este el, el formato no acepta comillas, puntos, comas, etcétera. También la letra ñ, si algunos tienen con ñ, no lo acepta el sistema, ¿no? Parece, parece que el formato electrónico no, no acepta ese sistema, ¿no? Y así. Yo les recomiendo que lo hagan con letras mayúsculas, el, el numeral tampoco, le pongan acá adelante eh, en la parte adelante delante, muchos le colocan, pues, este, a ver, el número, el número así, ¿no? número, no, no lo coloquen nada, no lo coloquen eso, simplemente le ponen el número de la institución, 70108, mil ciento ocho, mil mil tantos, y si tienen algún nombre, por ejemplo, 71004 J, WATA, mil cuatro, Capachica, eh, como se llame el nombre, como esté en la resolución, ¿no? algunos simplemente tienen 70803 mil y lo dejan en blanco, ¿no? ya no llenen el cuadro, entonces esas son las inconsistencias, que el año pasado hemos sopesado en muchos este, formatos este, electrónicos. ¿no? Y lo que es distrito, eh, en este caso, este centro educativo, por ejemplo, ¿dónde lo corresponde? ¿no? En este caso es Puno, Distrito de Puno o Capachica. ¿no? Si alguno de los nombres, alguno de los nombres de las instituciones o distritos tiene coma, o tiene punto, o tiene comillas, o tilde, no le coloquen. No le coloquen. Yo sé que está mal escrito, pero el formato no lo acepta En lo que es código local, igual, de igual manera el código local lo coloca. Ojo y oreja, por ejemplo, si algún centro educativo, como son complejos educativos que hay, están entre primaria y secundaria y son uno solo, eh, conforman un solo código local. Entonces en este caso, por ejemplo, si habría secundaria primaria primaria, lo llenaría solamente el nivel secundario, ¿no? ya no el nivel primario. Pero si habría primaria inicial, en este caso el nivel primario llenaría lo de primaria e inicial. Lo de nivel inicial ya no llenaría no en el formato este, ¿no? no bueno, en el formato, ¿quién se llama? 11. Este formato no educativo si sí lo llenan todos, ¿no? Es obligatorio. Es el nivel primario y secundario lo llena este formato de la sede del censo escolar. Pero el formato 11 y más bien si sí lo llenan un solo complejo, ¿no? Pero en este caso lo colocan en el código de local. Muchos son complejos o muchos son separados. No se vayan a olvidar, a veces este, no lo colocan, en, por ejemplo, lo mismo, lo, quieren colocar el mismo código modular. A veces no, no, les, no acepta el sistema. Segundo, nos vamos a las características del servicio educativo. Con respecto a, la, a las clases, ¿cuándo iniciarán las clases? Todo el mundo me preguntaba, esto también hemos tenido problemas, ¿no? En este caso ya tenemos ya considerado eh, la calendarización, ya está establecido, y nos vamos el 14. Algunos me decían, no, ¿sabe qué genial yo? Eh, bueno, en caso de los particulares, ojo y oreja. En caso de las instituciones privadas, algunas instituciones privadas sí han ingresado pues, el primero de marzo, ¿no? O algunos el 8 o antes del 14, ahí sí más bien. Ellos tenían ese otro tipo de trabajo. En, el, en cambio, a nivel de, este, estatal, muy bien, casi todos hemos ingresado, se ha ingresado al, eh, en marzo, ¿no? Entonces no había ningún inconveniente, en este caso lo vamos a trabajar. Y tendríamos del 14 de marzo, eh, y, y cuando culminan las clases, para, to esto sí es para todos, esto sí es para todos, es decir, es para todos, tanto estatales como particulares esto sí es eh, para todos igual, ¿no? Entonces no había ningún inconveniente en la culminación que es el 16 de diciembre, ¿no? Según la calendarización que tenemos, ¿no? El 16 de diciembre. No, ya está. Listo. Acá tenemos el 16 de diciembre. La, el, el, cuando terminan las clases? El 16 de diciembre de 2022, ¿no? Seguimos en horario de clase de los estudiantes eh, acá había inconvenientes también. Algunos me ponían este, las horas fuera de lo establecido que estén en Siagir. Por ejemplo, hay instituciones que tienen dos turnos, uno turno de la mañana, turno de la tarde. Hay unas zonas rurales que generalmente trabajan de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. ¿no? Por ejemplo, podemos poner 8 de la mañana, minutos, por ejemplo, 30, 30 minutos. Y acá, por ejemplo, horas de término, te, generalmente terminan a las 14 horas, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas urbanas, eh, depende del, del horario. En las zonas urbanas a veces trabajan dos horarios. Por ejemplo, en las zonas de Puno eh, hay dos horarios, ¿no? Es, es, es divididos entre torno la mañana y la tarde, ¿no? Hay algunos que son dis, dis, discontinuos también en algunos casos. Pero no son muchos. <coughs> ya, ese es el horario donde ustedes tienen que colocar y luego nos vamos a la otro casilleros, donde tenemos acá en el presente año 2022 bajo qué modalidad se realicen las clases. Bueno, eso es obligatorio. Ya no existe semipresencial ni virtual. Eso es obligatorio lo que es, eh, que se llama presencial. Ojo, profesores, eh, en esta donde coloquen la X, no coloquen con minúscula. No lo acepten el sistema. Lo, lo van a poder hacer, pero en el momento que ustedes van a querer enviar, les, van a, les va a salir... Eh, inconsistencia. Eso el año pasado hemos visto de muchos casos, o sea, bastantes casos que todo lo trabajaban, a veces algunos con minúscula, entonces no aceptaba. Entonces, ahí es el inconveniente que ahí eh, tenemos, ¿no? Entonces, es, esas inconsistencias son lo que estoy haciendo las veces, ¿no? Ahora, en este servicio a nivel educativo, ¿cuántas vacantes por grado y turno ofreció para el presente periodo electivo? Ojo, es cuántas vacantes el año pasado me llenaban, en primer grado tengo 20, 30, o en tercer grado 15, en cuarto ¿no? Me llenaban la cantidad de estudiantes que tienen en la actualidad, no, no es así. Solo es la cantidad, por ejemplo, en este caso, en este centro educativo han ofrecido 25 vacantes para primer grado. En segundo grado ya no tienen mucha vacante, más que cuatro, ¿no? En, en tercer grado tienen para dos vacantes, por ejemplo, ¿no? Acá uno, ¿no? en quinto grado depende de tienen dos vacantes ejemplo, y acá en sexto grado uno, ¿no? De esa forma tienen que llenar. No, por ejemplo, me ponían en segundo grado tienen 14 los 14 tengo tres, en tercer grado tienen 12 los doce lo ponían, ¿no? No, eso no lo coloca. entonces hay que tener mucho cuidado en este llenado, en la parte de acá. En el 105 en este servicio de en nivel educativo, ¿cuántos postulantes por grado y turno se presentaron para el presente preelectivo, ¿no? Eh en este sentido de cuántos postulantes, o sea, cuántos postulantes, por ejemplo, si he ofrecido 25 cupos, ¿cuántos postulantes, por ejemplo? ¿no? Se han presentado 30, por ejemplo, en el caso de grandes colegios, se han presentado 30, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si he puesto 25, solamente se han presentado en las zonas rurales, generalmente llegan hasta 20 alumnos, ¿no? O de repente de 25 también creo que he visto, ¿no? Entonces, esos casos, ¿no? De repente, o de repente, casualidad he visto en algunos... Centros educativos grandes que llegan hasta 35 postulantes, ¿no? 30 postulantes, entonces los cuales no han topado más allá, no no cubre, ¿no? Eh, también es por, por los espacios, que los ambientes que tienen los centros educativos, ¿no? A veces no lo pueden. Igual, acá, por ejemplo, eh, para segundo grado, ¿cuántos son postulantes han postulado? Y. Si ofrecí cuatro, de repente había acá ocho postulantes, ¿no? Para ese grado y todo lo cual solamente se ha aceptado con las cuatro vacantes que teníamos y han quedado cuatro al aire, ¿no? Y eso aún el turno también lo llena, ¿no? Puede el turno la tarde, el turno la mañana. 106. En el proceso de matrícula del periodo 2022, los padres de familia, cuidadores, apodrados que solicitaron uno o más vacantes en este servicio desde el nivel educativo lograron obtener el total de vacantes solicitados. Ahí ustedes nos la tienen que poner sí, si sí, sí, es que si tienen sí, si te tienen sí, pasa a la pregunta 108, ¿no? Y si dicen no, ¿por qué no logran uno o dos vacantes? Ahí también lo colocan, ¿no? Todo con X mayúscula, ¿no? Igual, en el 107, si en caso ustedes lo, le ponen no, entonces tendrían que pasarse de frente al casillero, eh, en este caso, el casillero que tenemos acá, al 108, ¿no? Al casillero 109, 108, ¿no? Dicen no 108 nos pasamos acá o de lo contrario si lo ponen no entonces pues tendrían que llenar todo los de cuadros ¿no? en, esa cosa, en esa parte de acá no, no teníamos ningún inconveniente los años anteriores es el borrador que todos los años no hay mucho novedades en, en este caso solamente vamos a tener novedades en el formato 11 en este formato solamente tenemos casi similar del año pasado pero el año pasado hemos llenado pocas cae pocas hojas no por el problema de la pandemia ¿no? Se ha reducido un poquito la, el llenado de las hojas, de las, hojas, eh, de las eh, plataformas, los casillos para llenar. ¿no? Entonces en este caso sí, ya me había un poquito aumentado, pero no es nada del otro mundo, no es eh, difícil, es un poco tedioso. sí si es un poco tedioso, pues le estamos dando un plazo de casi de 30 días o 25 días para que puedan ustedes eh, hacer este reporte. ¿no? Entonces yo lo suplicaría también. Que lo hagan con situación a tiempo porque estas estos informes la unidad estadística lo los recoge la información para el presupuesto 2023 y también por lo que es mantenimiento de locales escolares no entonces esto también se va para el mantenimiento según la cantidad y también justo el, el sistema de caligrama en caso de los estatales está solicitando y también para los materiales en lo que es estatales en lo que es particulares es para el conteo de cuántos estudiantes están eh, este no matriculados o han dejado de estudiar ¿no? entonces todo eso es la unidad estadística requiere de esta información real muchos se piden y me dicen quiero el, la copia del año pasado no, entonces por algo se les está otorgando este formato para actualizar la palabra dice actualizar ¿no? o sea, ver cosas que el año pasado no había o había, Entonces pues, este año no hay o hay pues, eso, entonces, hay que actualizar toda la información real, ¿no? Eh, igual, en esta parte de acá, eh, vamos llenando, no, no tendríamos ningún problema, hasta mm, en tutoría tampoco teníamos eh, ningún inconveniente. No, esta parte de acá sí pasaba. Eh, mm, ya, acá en esta parte había 100 sí, inconvenientes. En el, en el año 2021 se hizo uso de libros de registros sin incidencias. En este caso no ponen no, porque todos hemos estado por virtualmente, ¿no? no hemos estado presencial. Eso es lo que también en, el, en años anteriores lo poníamos, sí, algunos lo ponían, tenían algunas incidencias. En este caso, no, ¿no? Igual en el 133, también es el mismo caso, dice el servicio de nivel educativo que realiza actividades para una convivencia escolar democrática, en el 2021, la mmm, que te hemos tenido virtualmente, sí, pero en el 2022, no. Ya es presencial, pero pues, ¿no? No, en ese caso ya no. Algunos están afiliados al CCB, sí, algunos, casi la gran parte de los centros educativos, al 90% están afiliados, pero en el caso, digamos, de los colegios particulares, instituciones particulares, no están algunos centros educativos, algunos sí están, ¿no? pero en los estatales sí están al 100% del, de los centros educativos. ¿no? Entonces, todo esto eh, vamos pasando, eh, no teníamos ningún inconveniente eh, hasta ahora. Eh, vamos a ver eh, solamente las los casos casuísticas donde se ha realizado el año pasado ¿no? en este caso de acompañamiento, este acompañamiento eh, no lo hacemos nosotros eh, no lo hacemos nosotros eso lo hace eh, a ver esto este de acompañamiento lo hacen los señores directores ¿no? acompañamiento y soporte pedagógico eso lo hacen los especialistas de pedagogía. Y los, ustedes, los señores directores, que hacen también a la vez de monitoreo a los, a los, a los docentes de aula, ¿no? eso ya lo llenan ustedes, eh, ya lo tienen conocimiento, casi o sea, no había ningún inconveniente en esta parte, no, no he tenido algún caso que me han reportado de incidencias, ¿no? Eh, igual, en la parte de acá, vamos pasando el diagnóstico de los estudiantes de área de comunicación, en conversión lectora también no hay ningún inconveniente. Este año ya hay, todos tienen su plan de, de, de trabajo en lo que es comunicación. ¿no? En, en lo que es el 2021, todo lo que es el, por ejemplo, durante el año 2021, se realizó el informe del progreso de los estudiantes a los padres de familia. Eh, solamente se, no sé cómo lo han trabajado ustedes eh, virtualmente, eh, cómo informaban en su grupo de WhatsApp. En un grupo, digamos, de ULEMIT, como trabajaban virtualmente, y algunos centros educativos de las zonas rurales, eh, hemos visto que iban, a, los, iban a, su, a sus centros educativos y entregaban información o dejaban algunos documentos o trabajos a los estudiantes ¿no? en 2021. Si esto ha, ha sucedido, entonces si ustedes tienen conocimiento, lo llenan, ¿no? Todo lo que es el 2021. Pero de lo contrario, si no han tenido eso, lo ponen no todo, la X con mayúscula, ¿no? se van a fijar también, que acá les indiquen, eh, se van a fijar en la parte de acá, Ahora vamos a verlo acá, la parte de acá se van a fijar que todo es con X mayúscula, ¿no? Con la X mayúscula, entonces no se vayan a olvidar eh, colocar ese, tal como nos indica el sistema, ¿no? Bien. ¿Qué más hemos tenido? A ver, en este caso sobre la base del 2017, aún ¿no? sigue figurando el INI Seguimos teniendo la base de 2017. Muchos centros educativos están considerados aún como educación básica o educación bilingüe intercultural. ¿no? Aún siguen todavía figurando en el sistema. Eh, ha habido, oh, el año pasado, oh, han tenido una fecha de tres días, creo, los directores para poder presentar una documentación a la UGEL PUNO ¿no? o al ministerio que ya no querían pertenecer a la educación bilingüe intercultural, ¿no? Que muchos de sus uh, docentes no tenían ese dialecto, o los estudiantes, que la gran parte de los estudiantes no hablan el idioma, ¿no? Como es el aimar, el quechua, que es el ámbito de la hoja del puno, ¿no? Esos casos eh, lo tienen ustedes en documentos, o la documentación lo tienen que ir arjuntando para poder llenar estos eh, casilleros, ¿no? eh, esa parte de acá es solamente para gestión pública. El año pasado hemos tenido algunas instituciones particulares que, que habían llenado esta parte de acá. Solamente nos indica solo gestión pública. No se vayan a olvidar. Esa parte siempre fíjense, también algunos eh, directores del sector estatal, donde decía exclusivamente para el sector privado, llenaban también, lo llenaban. No, no lo llenan. Esa parte no lo llenan, ¿no? Entonces ahí tengan mucho cuidado. Y lo otro, que también había inconsistencias, es en la parte de acá, esto está bien, leanlo leanlo casillero por casillero, no lo llenen por llenar, pero si tienen algún inconveniente, también lo vamos a la asistencia técnica, sobre estos casos, ¿no? Ojo, comas, puntos, no está. Logística por COVID-19 por gestión pública, acá, esto es lo nuevo, ¿no? Esto es lo nuevo, Eso no había el año pasado. Eh... ¿Has recibido el kit de COVID-19, mascarillas, caen a 95, dos mascarillas por semana para personas que laboran presencialmente en este nivel o servicio educativo? Creo que en ustedes han tenido un presupuesto para el kit, el kit de, de para el COVID, les han dado un presupuesto de mantenimiento, creo que ustedes han comprado papeles higiénicos, papel toalla, han comprado gel, alcohol, han comprado este para hacer la mano, no, este jabón líquido. Eh, algunas mascarillas, bueno algunos implementos que ustedes eh, han, han ido almacenando. También la UGEL PUNO les ha otorgado algunas mascarillas a los centros educativos para los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Este es para gestión privada. En esta parte, la 199, la H, o H que llamamos, la columna H, supervisión de la prestación de servicios educativos de gestión privada. Solamente pasa que gestión privada, en esta parte, el servicio educativo fue supervisado por la UGEL a la que pertenece. Creo que sí, están siendo supervisados por la UGEL Puno en el transcurso del año 2021. Pero no, han super, no solo se han supervisado presencialmente, sino han estado virtualmente, ¿no? Virtualmente han estado trabajando los, las instituciones privadas. Actualmente siguen. Mmm, siguen, este. ¿Qué se llama? Eh, siguen. Mmm, que se llama este, entregando, mmm, a ver, eh, supervisándoles, ¿no? He visto que el especialista de instituciones privadas está monitoreándoles ahora ya presencialmente en, en los años anteriores, 2021, han sido supervisados mediante virtualmente, ¿no? Haciendo esos seguimientos, los han hecho cómo dictaban los estudiantes, cómo se conectaban los docentes, ¿no? Bien, hasta ahí esa es la información administrativa y en esta parte ya entramos netamente a lo que es matrícula. Para esto deben tener a la mano las nóminas de matrícula, tanto las nóminas regulares como las nóminas adicionales. Se les ha indicado en un comunicado a todo el sector, lo que son nivel primario y nivel secundario, que tienen estudiantes uh, actualmente hasta la fecha del 10, en nóminas adicionales, están pendientes, están en proceso, puedan aprobarlo. Generen las nóminas adicionales y apruébenlo. Tienen el plazo hasta el día, este día, viernes 10, para que hagan ese proceso de. De, de, de proceso a definitivo, ¿no? Es los estudiantes que están pendientes y están en proceso a definitivo, ¿para que Para que haga el conteo general el sistema de estadística, ¿no? Bien, eh, ya saben ustedes que acá eh, depende del turno que estén ustedes trabajando, ¿todo en la mañana o todo en la tarde o discontinuo? Tienen también primer grado, hombres o mujeres, ojo y oreja, tengan mucho cuidado cuántos alumnos hay. Porque automáticamente el sistema, automáticamente ustedes, cuando coloquen acá la numeración en, esta, en cada cuadro, según las características de tanto femenino o masculino, entonces, hombre o mujer, inmediatamente el total se va sumando, el total se va sumando, acumulando, ¿no? Eh, acá en esa parte siempre ha habido de, mucha deficiencia, ¿no? Por ejemplo, en primer lado tenían dos mujeres y dos hombrecitos, ¿no? En segundo era igual la cantidad de estudiantes y al final sumaba, digamos, 30, ¿no? Y bueno, hasta ahí estábamos bien. Bajábamos a los segundos de cuadro, que es el 202. Vamos a, vamos a ir acá. Al 202. Donde también dice secciones por grado de estudio según turno que enseña. Ojo y oreja. Acá es el total, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos hombrecitos y dos mujeres, entonces acá lo pongo cuatro. Muchas me y me ponían solo dos o me ponían tres. Pues ahí no coincidía con los cuadros, ¿no? Con el cuadro 201 con 202. No, no coincidía. ¿no? Ahí tengan mucho cuidado. Por algo dice secciones. Acá es la cantidad de estudiantes en las 201, ¿no? Matriculados. Eso también había la inconsistencia. El año pasado hemos tenido y <ríe> Casi todos los años vamos sopesando ese caso, ¿no? Y en esta parte de acá en la 203 mat mat estudiantes matriculados por grado de estudio y sexo y que se encuentren en situación de hospitalización, este es nuevo también, ¿no? El año pasado no teníamos esto, ¿no? En esta parte de hospitalización, en caso que algunos niños están hospitalizados o han sido hospitalizados durante el transcurso del 14 de marzo, hasta la fecha han estado hospitalizados, han tenido algún problema de salud, por ejemplo, ¿no? Que han estado más de 15 días de hospitalización o menos, o 10 para, para adelante. Lo colocan, ¿no? A qué grado le pertenece ese estudiante, ¿no? Y se sucesivamente Si en caso no lo han tenido, simplemente lo ponen no. Ya van pasando eso y no me conmigo. Ahora, en este también, este, profesores, esta parte de acá, en 203, no solamente lo van a llenar acá. Si es que en caso han tenido hospitalizados estudiantes, hay un, hay en, en CIAG, hay una parte, eh, hay un módulo, en SIAG hay un módulo donde hay que registrar a estudiantes de, que han sido hospitalizados, ¿no? Entonces, ahí también hay que llenar, no solamente en esta parte de, de estadística, también en ese aquí hay un módulo para llenar eso, ¿no? Algunos estudiantes, he visto en la ciudad de Puno, hay varios casos de estudiantes que han sido en contagiada con el COVID-19 y han sido hospitalizados por cinco o seis días, ¿no? O algunos por neumonía, etcétera, ¿no? O de repente por otras, eh, ¿no? Que... Eh, enfermedades que han tenido y que están hospitalizadas aún, también se les coloca y se llena, no solamente acá en la unidad estadística, también se le llena en el módulo que estamos en, en hospitalización en SIARGI, ¿no? En esta parte de acá eh, tenemos, vamos a minimizar un poco. Eh, acá sí tienen que tener el cap de personal, ¿no? Acá ya entra netamente el cap de personal. Para esto tenemos que tener, tener en cuenta, ojo, uno es docente de aula otra cosa es auxiliar de educación, ¿ya? Otra cosa es administrativos. Cuando ustedes aperturen, le pongan la cantidad, eh, la parte de acá, en esta parte de acá pongan la cantidad de estudiantes, por ejemplo, yo tengo 14 docentes, digamos, o 5 docentes, incluido el director, ¿no? Y acá, docentes de aula, el, hay, algunos son directores, tienen aula a cargo, ¿no? le ponen cinco. ¿no? Entonces, sí, eso lo van subiendo y automáticamente en la parte de acá abajo, en la parte de acá, esto va a salir en plomo, le sale en blanco. Todo esto le sale en blanco. Entonces, cuando ustedes pongan la cantidad de docentes, automáticamente se va a aperturar cinco o seis casilleros según la cantidad algunos, por ejemplo, ponían, este, acá le ponían 6, ¿no? Entonces, en esta parte de acá le ponían 6, le ponían 6, ¿no? Y no coincidía, ¿se dan cuenta? No coincidía. Entonces, muchos decían, uy, no no sé qué ha pasado, no puedo subir el formato, no me acepta, y eso que he hecho como 10 veces, ¿no? Y los otros profesores, no hagan control C, control V, no lo hagan control C, control V, no funciona en los de cuadros. Muchos años, el año pasado han elaborado control C, control V, y no les aceptaba, ¿no? Me decía, pero pues, se si llenado, mira, acá está todo completo, pero ¿qué, ¿qué pasaba? De que yo les indicaba profesor, acá usted ha hecho control C, control V. Entonces, sí, es que por el apuro. Entonces, hay que, ese también es un poco tedioso, pero no es difícil, ¿ya? Acá los apellidos de los de los docentes, ¿no? O se ha pedido paterno, materno, los nombres el tipo que le ponen el DNI, número, número sin caso hay extranjero, le ponen pues su cédula ¿no? tipo de personal, ahí le ponen nombrado, contratado, etc. ¿no? ahí este, tiene unos casilleros que se apertura en el formato electrónico, es que es un poquito más fácil llenar el, el electrónico que el manual no pero este manual lo pueden llenar no para que tienen ustedes por pues, referencia y ya no estén en ese momento solamente lo copien Hagan su manual, este borrador, y simplemente lo transcriben al electrónico, ¿no? Bien. Acá no se vayan a olvidar, llenar todo lo que especifica. Eh, algunos, dice acá, en el tipo de institución que obtuvo su, su formación pedagógica. Ahí sale pedagógico, universidad, ¿no? Eh, otros también salen, ¿no? Según la especialidad, si hubiera algunos que tuvieran, ¿no? Acá, en esta parte de acá, en auxiliares como ustedes ya lo han, lo han aperturado acá, en la parte de arriba, tienen un auxiliar y un administrativo. Si en caso no lo tuvieran, entonces automáticamente acá no van a salir los casilleros. Solamente va a salir una, tienen un personal de servicio, solamente va a salir el, el casillero para llenar del, de personal de servicio, ¿no? O pues si tienen secretarias, algunos tienen pues este personal, bueno, diferentes tipos de personal a nivel primario, ¿no? Bien. Pasamos al 300, personal, docente, auxiliar, educación y administrativo. Es lo mismo de arriba que lo vamos llenando, tanto para el sector público y privado. No, hasta acá no nos no ningún inconveniente, acá sí teníamos inconveniente. En docentes que dominan la lengua original, eh, lo tienen que colocar, ¿no? Por ejemplo, acá sí si en el casillero 335, eh, si ustedes lo colocan sí, entonces pues van a tener que poner la cantidad, ¿no? automáticamente se va a abrir también estos, estos casilleros, automáticamente se van a abrir estos casilleros, estos vienen en blanco, o sea, viene plomo, ¿no? un plomito, y cuando ustedes colocan la cantidad, se apertura los casilleros, ¿no? las columnitas, ¿no? lo, lo, en esta parte de acá, digamos, si tengo uno, dos, tres que dominen los, los idiomas, automáticamente se apertura. Ya acá tienen lo que es las tablas de códigos, para que puede, ustedes puedan guiarse también de qué trata, ¿no? Cada código que está acá de 309, etcétera, etcétera, de qué trata, ¿no? Entonces, en la, seguimos a la 400. Eh, en esta parte de acá sí van a tener que tener sus pecosas. Lo que tienen pecosas, ¿no? Lo que han recibido los cuadernos de información, por ejemplo, cuadernos, libros, etcétera, etcétera. es Llenan esta parte. El año pasado me decían, pero yo no sé qué fecha me han entregado. La profesora tiene una número de pecosa. A ver, revisaban, ahí está la fecha. ¿Qué fecha? Está la fecha. Entonces, ahí vienen, ¿no? Todo lo que les concierne a ustedes. ¿no? Otros recursos disponibles para la enseñanza, ¿no? de educación. Por ejemplo, acá les, acá les indicaba que algunos, eh, algunos tienen televisores, computadores, la convencionales, eh, algunos tienen XO, servidores, tabletas, etcétera tanto, es esto, es tanto el sector público como privado, ojo para los dos antes solamente llenaba esto los de públicos, no los privados ahora ya sí está permitiendo que están pidiendo la información de, de algunos, porque la Contraloría también se basa en la información estadística, ¿no? ¿Qué grados atendidos cuenta con una biblioteca de aula? Algunos tienen aula en, eh, biblioteca dentro del aula, y algunos lo tienen en otra información, ¿no? Entonces, todo esto eh, no tiene. 503, iniciativa de ruta solidaria, esto es solamente para gestión pública, ¿no? Eso es el caso de que les hayan donado bicicletas, etc. Creo que ya no hay hasta ahora, ¿no? Por el momento lo ponen no. Internet, seguridad e implementación. Sobre el acceso a Internet en las instituciones donde funciona el, el servicio educativo. Algunos centros educativos se han sido sí beneficiados por las municipalidades, eh, algunos. Este, de los padres de familias este, han abonado para comprar paquetes de internet, etcétera, etcétera, o algún sistema de, de línea de internet, ¿no? Bien, en este caso, ahí lo llenan eso. Si en caso no lo tuvieran, le ponen ninguno también, ¿no? Ninguno con mayúscula, ¿ya? No hemos tenido también en esa parte. Acá en esta parte, por ejemplo, donde dice, con respecto al conocimiento de la 510, le consideración de innovación de clases virtuales para los estudiantes, ¿cuál es el nivel de uso de las herramientas eh, ahí nos sale cuál es el uso de las herramientas o plataformas tecnológicas para este fin, ¿no? Eh, clases virtuales, pero por el momento no lo, ya no, en este año ya no tenemos. Van, este, toda la semana y sábado domingo algunas veces algunos se conectan, puede ser, lo colocan. Si en caso no, no pasa, no ponen ninguno. sección educación física y deporte, si algunos sí tienen profesores de educación física, lo colocan en esta pata, tanto públicas y privadas. Antes solamente era para públicas, ahora son para públicas y privadas. Fortalecimiento de la gestión. Eso ustedes lo tienen en inicio de año, ustedes hacen su plan de trabajo ¿no? y revisan cómo trabajan cómo van a hacer convenios con otras instituciones para la mejora de sus centros educativos o para la mejora de enseñanza o, o algún material que requieran sus instituciones. no Algunos en las zonas rurales en, en los municipios ayudan o apoyan a los centros educativos y algunos no también, ¿no? Son otras entidades también que pueden apoyarles, ¿no? Y acá seguimos avanzando, no tenemos ningún inconveniente. Eh, hemos pasado, mmm, acá no hay casi mucho. Ya, esto todo lo corresponde a ustedes, profesores, ¿no? Eh, ustedes ya tienen su plan de trabajo. Lo corresponde, y ahí no hay no había mucha inconsistencia en esta parte de acá. No he visto mucha inconsistencia. No vamos bajando a la 735. Mm, ya. Acá en la 735, en el año 2022, ¿cuáles son los equipos y servicios informáticos que cuenten cuentan este servicio a nivel de para reportar las emergencias de desastres o eminente? Ojo y oreja. Ahí tienen que ver si tienen laptop tales. cómo ustedes envían el, los simulacros que están haciendo. ¿Ya? Esa parte es nueva. No, no había esta parte de acá, la de 732, 33, 35 y 36. Tengan mucho cuidado. Hay los simulacros, por ejemplo, el simulacro de fría, el mismo simulacro está, que generalmente están editando. ¿no? Entonces, toda esa parte tengan mucho cuidado. Bien. Eh, seguimos avanzando y acá tenemos en Aprende en Casa multicanales. Esto también el año pasado sí, sí, ya llenábamos porque muchos de ustedes tra trabajaban pues virtualmente, ahora ya no, ahora ya están trabajando presencialmente, pero algunos centros educativos con las tabletas que tienen, están trabajando, por el momento creo que se ha suspendido ese sistema, se está actualizando también, pero algunos están trabajando, si algunos están trabajando lo llenan, si algunos no, lo ponen ninguno, ¿no? eso ya ustedes tienen que verlo, ¿no? Seguimos avanzando. Estos formatos, algunos están solicitando, los formatos, está colgado, ahorita les voy a mostrar ese momento, los he informado, que ahí, ahí está. Bien, en esta parte de acá donde dice datos del director, le colocan sus datos del director, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, acá también en la última parte es, ¿qué que tan entendido o fácil de conversión para sus estudiantes son los contenidos de los herramientas digitales? Propuestas en las tabletas. Eso también es nuevo. Eso también lo llena. Bien, señores directores, esto sería concerniente a todo lo que es la cédula de censo escolar 2022. Ahora vamos a ceder a las palabras. ¿Alguna pregunta que esté por ahí? Estoy viendo, eh, ingeniera, firma, tenemos alguna pregunta, creo. ¿Tenemos alguna preguntas a ver, en el chat, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Nos escriben, dice: ¿En qué lugar se encuentra el formato de votador? Por favor, hace clic para aplicar, hacer instalar. Bueno, censos educativos, formatos, celulares votador. ¿Dónde se encuentran? Si desean apoyo aproximarse a la unidad de estadística, estamos atendiendo, ¿no? Entonces, a ver, en los formatos, voy a volverles a leer ese link. ¿en ¿Dónde se encuentra? No tenemos acá. Este PPT también se les va a compartir profesores, no, no, hay ningún, no tengan ningún inconveniente, se les va a compartir, este, los PPT se les va a compartir, no hay ningún inconveniente, no tengan porque todo lo que se está haciendo acá se les va a compartir. En esta parte de acá, eh, eh, vamos a ir acá, eh, tenemos acá, dice ahí está en links, eh, ingresan el, el siguiente ingreso, eh, links, es scale minero.gov.p los bordadores y automáticamente les va a aparecer esto, ¿no? Ahí está el celos y ahí tienen solamente en la, en la columna de la parte derecha y ahí en esa parte lo pueden descargar no hay ningún inconveniente. Bien, no habiendo más preguntas, eh, hasta acá si tu tuvieran alguna inconsistencia, esta es la primera paz de que se les está dando la orientación técnica porque posteriormente se les va a dar si en caso a o existiera inconsistencias, por favor reportenlos reporten a, a los dos números telefónicos que se, se les está otorgando por el, por el chat, envíennos las inconsistencias, nosotros vamos a enviarles, vamos a sacar todas las inconsistencias y le vamos a dar solución y les vamos a enviar un PPT o si no, les vamos a dar cómo resolver paso por paso esas inconsistencias, ¿no? Y también la atención que tenemos ahí desde las ocho y media de la mañana a más tarde ocho de la mañana, ocho y media hasta la una de la tarde y de dos de la tarde a cinco y media de la tarde. Por teléfonos, nos vamos a atender hasta las 8 de la noche para que puedan alguna inconsistencia. Muchas gracias, eh, señor directores. No habiendo otras preguntas, voy a darle el paso y cederle el paso a la ingeniera Vilma para que ella eh, haga la segunda parte, que es el formato 11. Adelante, ingeniera. Eh, muchas gracias, Ingeniero Adelardo. Este, tengan muy buenas tardes, señores directores del nivel primario. En esta oportunidad se va a hacer la asistencia técnica de la, de la ficha 11 y también el aplicativo nuevo que se ha implementado, ¿no? Este del aplicativo Censo. Eh, para mayor información, este, voy a compartir la pantalla. Eh, ¿Cómo se observa? ¿No? Que es? se está dirigiendo censos educativos, asistencia técnica para el correcto llenado de formatos en el censo educativo. Eh, ¿Qué punto se va a tomar en el contenido? La ficha unificada de infraestructura educativa, FUIE. Conceptos, definiciones y llenados de FUIE. La ficha unificada de infraestructura educativa también se le puede decir FUIE en el Censo Educativo 2022. ¿Qué es la FUIE? Eh, dice que es la ficha unificada de la infraestructura educativa, es un instrumento de diagnóstico del Ministerio de Educación que nos permite conocer la disponibilidad y el estado de la infraestructura en el cual se encuentran funcionando los locales, los locales educativos de nuestra región Puno. Eh, los resultados nos van a permitir a que se orienten las acciones priorizadas emprendidas por el sector de acuerdo a las necesidades de cada local educativo y sus contextos. Como se puede apreciar en esta pantalla, se observa el censo educativo 2022, este local es la ficha unificada de infraestructura educativa. Acá está el código de local educativo que se va a trabajar, la ficha 11, ¿no? Este, a continuación, tenemos este, cómo es que llegamos a la, a la ficha de información. Ah, hace años, o oh, en los antecedentes, hemos tenido este, esta ficha, que actualmente es la ficha 11, se llamaba semáforo de escuela. Posteriormente, ha sido encuesta nacional a instituciones educativas. Posteriormente, ha sido censo educativo 2020, posterior ha sido una ficha técnica de infraestructura posterior a ello se nos ha venido las fichas de acciones de mantenimiento y ahora en el año 2021 22 perdón estamos trabajando con la ficha para el recojo de información de infraestructura educativa los criterios de diagnóstico y evaluación de las fichas no son homogéneos ya Son diferentes y no se encuentran alineados a las disposiciones de las normas técnicas de infraestructuras educativas vigentes. Cada ficha tiene su prioridad distinta de recojo de información en distintos alcances y se gestionan mediante diferentes sistemas de información. En la etapa de la recolección de datos para la actualización de instrumentos de gestión, se tiene problemas para acceder oportunamente a la información de los locales educativos. ¿Para qué nos sirve la ficha unificada de infraestructura educativa FUIE en el censo educativo 2022? A partir de una optimización del formato de la cédula 11 que viene a ser local educativo, se recoge en el censo educativo. ¿Qué se busca? no Posicionar esta herramienta como el principal y único instrumento sectorial ¿Para qué? Para suministrar la información básica asociada a la infraestructura, mobiliario y equipamiento, unificando criterios, optimizando recursos y esfuerzos. La FUIE fue aplicada a partir del Censo Educativo 2021. Sin embargo, en el marco del estado de la emergencia decretada a causa del COVID-19, algunas secciones podrían haberse visto afectadas en su calidad de generación de información. Las ventajas que nos trae esta implementación de la FUIE en el Censo 2022, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a brindar información mínima, indispensable y criterios homogéneos de inspección y diagnóstico. También nos va a ayudar a permitir a compartir información entre los diferentes niveles de gobierno, nos va a ayudar a reducir la carga laboral generada a los directores por el reporte de información respecto a la infraestructura de los locales educativos. Nos va a ayudar a incrementar la, la transparencia del estado de la infraestructura educativa para su correcta gestión. No, también nos va a ayudar a permitir a mejorar la calidad del diagnóstico y la estrategia de priorización para la intervención, intervención de los locales educativos. Eh, ¿Cómo está estructurado la FUIE, ¿no? la Ficha Unificada de Infraestructura Educativa? Consta de una carátula y ocho capítulos. Cada capítulo cuenta con diferentes secciones. Como se puede abre, apreciar, aquí está la presentación de la cédula o la ficha 11. Los conceptos, definiciones, los conceptos, los, los conceptos y definiciones y el llenado de datos. La ficha unificada de infraestructura educativa FUIE. Eh, Nos va a ayudar a que a la ubicación, identificación del local, ¿no? Que viene a ser dentro de ahí está la ubicación geográfica y dirección. B, puntos de georreferenciación y clima. C, sobre la construcción y reconstrucción del local educativo. Posteriormente, aquí vemos un ejemplo de la primera parte de la ficha unificada de infraestructura edu educativa que vendría a ser FUIE. Esta es la primera parte. Eh, como se observa acá, se indica Departamento Puno, Provincia Puno, Distrito Paucarcolla, y se tiene que hacer en la secuencia, ¿no? Uno, dos, tres. Cuatro, dependencia administrativa. ¿De quién dependemos administrativamente? Dependemos de la UGEL. El nombre de la dependencia administrativa es la UGEL Puno. Nombre del centro poblado es Paucarcolla. Eh, tipo del centro poblado. Vendría a ser si es un caserío, es un pueblo, es una villa, es una ciudad o es una comunidad. En este caso, este, la institución se encuentra dentro de la ciudad y por, como un ejemplo se marcó ciudad, ¿no? El núcleo urbano dice, eh, ¿por dónde se ubica? Esto es un ejemplo, ¿no? Por San José. ¿Qué es San José? Viene a ser una urbanización, pero de acuerdo a la a la información que ustedes tienen, puede ser en un barrio, en un complejo, en una unidad vecinal, en una asociación de vivienda, en una cooperativa. Eh, el, hay diferentes opciones, ¿no? Entonces, nos, nos tenemos que ubicar para poder seleccionar. Si es barrio, habrá que seleccionar barrio, marcar con una X. Por ejemplo, acá el ítem 8, dirección principal del de local educativo, ¿no? Aquí es, es importante esta sección, ¿no? el ítem número 8 dice, tipo de vía, ¿dónde se encuentra nuestra institución? Eh, si marcamos Girón, se tiene que describir 12 de octubre. En esta parte no es necesario renombrar Girón 12 de octubre o repetir Girón 12 de octubre. Si marcamos Girón, Girón y seguimos 12 de octubre. Si es este, avenida, avenida, marcamos y no renombramos como avenida acá, ¿no? A, B, sino 12 de octubre. Eh, número de puerta, 220, por ejemplo, acá, ¿no? Es, es un ejemplo. Y no renombremos número escribiendo acá el número 1. Eh, si es que es una manzana, acá será manzana de lote 01, por ejemplo, ¿no? para hacer acerca de la referencia de la dirección de local educativo. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos, tienen que ser cortos y precisos, ¿no? En esta parte no se va a usar comas, algún signo de puntuación, ¿no? Porque en el, en el aplicativo, en la cédula electrónica, no nos va a reconocer los puntos y las comas, nos van a obtener como un error al momento de ejecutar la... La cédula electrónica. Es por ello que el ejemplo se hizo de esta manera, frente a la iglesia adventista. Como ven, acá no se observa ninguna coma, ningún punto, ninguna comilla, ¿no? Entonces pasamos a la ficha unificada de infraestructura FUIE. Como se ve aquí en esta parte está algo novedoso y algo nuevo en la cédula en la cédula 11, ¿no? Que se vendría a ser el ítems 10 el 10 puntos de georreferenciación. Eso es el algo nuevo que se ha presentado. ¿no? Entonces, este tema o los puntos de georreferenciación se va a tomar muy a profundo al finalizar, eh, al finalizar el contenido de, de la ficha. También se va a profundizar este, los puntos de georreferenciación en el aplicativo o en los celulares. Perfecto. Este, En el ítem 11 nos pide el clima, ¿no? Y acá tenemos varias opciones. Eh, puede ser desértico costero, desértico, interandino bajo, mesoandino, altoandino, nevo, nevado, ceja de montaña. Pero, ¿cómo seleccionamos? No? Entonces, para más detalle, este, se tiene que ubicarse en la parte inferior, ahí de color celeste, y ahí nos describe cuándo se considera desértico costero. Dice, por ejemplo, acá si la temperatura media anual es de 18 grados a 19 grados centígrados, y su latitud es de 0 a 200 metros sobre el nivel del mar. Es un ejemplo, ¿no? Por cierto, y nosotros tenemos que ubicarnos donde nos corresponde. Por ejemplo, podre, podría ser Alto Andino. ¿no? En algunos casos, Alto Andino dice que es la temperatura de 6 grados centígrados con latitud de 4,000 a 4,800. Nos tenemos que ubicar. Eh, en el ítem 12, sobre la construcción y o reconstrucción del local educativo. Eh, la 12.1, ¿el local educativo se encuentra en etapa de construcción y reconstrucción? Dice, ¿no? Nos pregunta, si es sí, marcamos con una X. Y si pasamos a la siguiente, ¿es total o parcial? Pregunta, ¿no? Si es total, marcaremos con una X. Si es que es parcial, marcamos. Hay dos opciones, ¿no? Para seleccionar. Y si, y si nuestro local educativo no se encuentra en una etapa de construcción o reconstrucción, mira, marcamos no y pasamos a la 100, al ítem 100, pero si sí, marcamos sí. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a marcar que sí. Eh, y es, digamos, es, la construcción es parcial, ¿no? Entonces, dice la pregunta 12.2, sobre la construcción, reconstrucción del local educativo, ¿cuándo inició la construcción y reconstrucción? Eh, nos pide el año y el mes en este caso, ¿no? Este, como directores que estamos asumiendo, este, debemos saber o investigar en qué año y qué mes es, inició la construcción y la reconstrucción. Igual, ¿no? ¿Cuándo concluirá la construcción y reconstrucción? Debe haber un aproximado entre el año y el mes. De, de esa información se tiene que ingresar aquí en la cédula. En la 12.3, ¿qué entidad está financiando la construcción o reconstrucción del local educativo? Y aquí no, no dice marcar con una X, solo una opción nos indica. ¿no? Puede ser Minedu, gobierno regional, gobierno local otro sector del estado, una empresa privada u otro, no eh, eh, puede ser el gobierno regional, se marca el gobierno regional, puede ser gobierno local, también se marca gobierno local, pero solo una opción. Si lo está haciendo, si lo está realizando la construcción, reconstrucción minedu, marcaremos una X aquí, no en minero. En la 12.4, el o los servicios educativos se encuentran funcionando en otro predio mientras se concluye la construcción o reconstrucción de su local educativo, dice, ¿no? Sí, todos. Si marcamos con una X. ¿Pasamos dónde? ¿En otro local educativo o es una vivienda privada? No, simplemente se marca y si algunos, sí, algunos, pasamos a la sección 100. Y si mencionamos que es no, pasamos a la sección 100, ¿no? Acá, si marcamos sí, no, igual pasamos a la sección 100. Pero si marcamos sí, todos, nos vamos a tener obligados a seleccionar estas opciones. En el capítulo 100 nos pide, por ejemplo, las características del local educativo. A. Servicios, niveles educativos prestados en el local educativo. B. Información general de los predios y del área general del local educativo. C. Datos complementarios asociados a la ubicación. La ficha unificada de infraestructura eh, educativa (FUIE). Por ejemplo, en 100, características del local educativo, dice, ¿no? A, ah, servicios, niveles educativos presentados en el local educativo. En, 100, en 101, servicios, niveles educativos que funcionan en el local educativo. Por ejemplo, acá nos pide el código modular el número de anexo, si es que tuviera la institución, el nombre del servicio o el nivel educativo que tiene nuestra institución, ¿no? En esta parte describimos y, por ejemplo, aquí dice código de gestión, dice, ¿no? Y en esa parte dice ver la tabla 1. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en la tabla 1, como se observa aquí, ¿no? Tabla 1, código de gestión. Ojo. Que aquí se va a colocar los códigos, no se va a colocar la parte descriptiva. Por ejemplo, este, nuestra institución es una pública de gestión directa. Entonces habrá que colocar en esta parte 01. Ahora nos pide el código de nivel o modalidad que nos pide es... ¿Inicial es inicial jardín o es primaria? En este caso estamos hablando o estamos asistiendo a primaria, entonces se va a colocar B0, ¿no? En aquí en la parte de código de nivel, B0, no se va a colocar primaria EBR, sino B0. Ya, esta, estas preguntas corresponden solo para secundaria, ¿no? Vamos a obviar porque nosotros somos primaria. Eh, por ejemplo, aquí hay un ejemplo este, de acá ya llenado, ¿no? Por ejemplo, este tiene un solo local educativo, ¿no? Un solo local educativo. Por ejemplo, el código modular de, del nivel inicial. Mira, el código modular, el anexo es cero. Este, el número o el nombre del servicio es 151. Y como se ve acá, ya se trabaja con los códigos. Código de gestión, 01. Código de nivel de modalidad 02. ¿Por qué 02? ¿no? 02, nivel inicial. Eh, en caso de ustedes, tendrán que colocar B02, ¿no? Eh, como esta parte es para la sección de secundaria, pondremos no, no, porque eh, no contamos con residencia estudiantil eh, ni en primaria, ni en, ni en inicial, primaria, ni secundaria, ¿no? Entonces, nuestras opciones serán marcadas por no. Cuenta con un local adicional no o sí, ¿no? Entonces acá observamos, por ejemplo, este, el nivel primario ingresa el código modular, el anexo 0 y el nombre del servicio 24587 y como se observa acá se está trabajando con códigos. El nivel secundario, de igual manera, se está ingresando el código modular, el anexo y el nombre del servicio, Juan Velasco. Código de gestión, dice pública de gestión directa, ¿no? Entonces, en este caso, ha identificado con el código, como nos pide la cédula, ¿no? Porque si vamos a ingresar... La parte descriptiva, al momento de ejecutar la cédula electrónica, nos va a votar como errores y vamos a estar buscando el error, ubicando el error, ¿no? Entonces, para evitar eso, se les está haciendo la asistencia técnica. Ahora, información general de los predios y el área general del local educativo, ¿no? En el ítem 103 nos pide cantidad de predios que tiene el local educativo. Cada director sabemos cuántos predios cuenta nuestro local educativo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, este se puede observar de que hay este el, acá por ejemplo puede ser cuna, puede ser inicial, puede ser primaria y secundaria. Y aquí se ve cuatro predios, un predio, dos predios, tres predios, cuatro predios, ¿no? Entonces se coloca aquí 04. Posteriormente vamos al ítem 104, cantidad de edificaciones que tiene el local educativo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que considerar en las edificaciones? El pabellón de aulas, pabellón administrativo, módulos de baño, casetas de seguridad, módulos prefabricados del aula, etcétera. ¿no? Entonces, aquí se ve, se observa un ejemplo. Por ejemplo, este es un, un local educativo. La puerta principal se ubica por aquí. Y este, ¿cómo es que eh, empezamos a codificar la edificación de nuestro local educativo? Eh, nos empezamos a codificar en forma de antihorario, ¿no? Empezamos de este lado. Empezamos aquí. En el, en el ejemplo se ve, ¿no? 01CE02E03. Por ejemplo, acá tenemos tres edificaciones y la manera correcta de codificar es E01, E02, E03. Por ejemplo, aquí solo este, vemos... Eh eh, los, los salones, ¿no? Aquí no se encuentra, por ejemplo, la caseta de seguridad, el módulo prefabricado o los baños, ¿no? No se visualiza. Entonces, para hacer un ejemplo, se ha codificado. E incluso hay dos ejemplos. Aquí también se puede observar, ¿no? Aquí está el otro ejemplito. Esta es la puerta principal y empezamos a codificar, no importa si sea... Una edificación cuente de dos o tres pisos, ¿no? Mira, por ejemplo, en esta parte tiene dos pisos, pero le considera una edificación, E01. Acá tiene dos pisos, E02, ¿no? En, este, en esta parte tiene un solo un piso, pero igual se codifica por techo, ¿verdad? Posteriormente vamos a la información general de los predios y del área general del local educativo. Eh, las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para las edificaciones es uno, identificación de la puerta del ingreso, el acceso principal al local educativo. Dos, el ingreso por la puerta el acceso principal y realizar un barrido hacia la derecha en sentido antihorario. Eh, tener en cuenta en sentido antihorario tenemos que codificar nuestras edificaciones. Aquí, por ejemplo, dice, con ejemplo, codifique las edificaciones existentes halladas durante su recorrido como E01 para la primera edificación, E02 para la segunda edificación y continúe con la numeración correlativa hasta que concluya su recorrido antihorario y retorno, retorne al punto del inicio en la puerta de acceso principal. Dice, ninguna edificación dentro del local educativo debe quedarse sin codificar, ¿eh? Eh, tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos un esquema, no, este, un esquema de gráfico de las edificaciones del local educativo. Por ejemplo, en esta parte tenemos dos predios, el primer predio, el segundo predio, y aquí se encuentra la, la parte principal o la puerta principal que está en Girón Las Amápolas y en antihorario empezamos a codificar. Por ejemplo, una de las edificaciones, edificación E01, edificación E02, E03, E04, ¿no? 0506. Por ejemplo aquí en la ficha en la ficha 11 nos va a pedir de que nosotros los directores este, grafiquemos el predio y las edificaciones de nuestro local educativo. Por ejemplo, aquí este, tiene dos edificaciones: edificación 01, edificación 02, y aquí, por ejemplo, es, esta es la parte principal, ¿no? Este es el jirón choquehuanca Pasaje-Calvario. Y también nos ha renombrado las áreas verdes que tiene, ¿no? Para la parte posterior de la institución. Este es el ejemplito o el esquema que tiene que presentar cada director de su institución o de su código modular. Y si es que es un solo director o tiene un solo código de local educativo, entonces tiene que presentar de, las tres, de los tres niveles, ¿no? Eh, nos piden esta parte, en la parte superior, nos pide el código de local, tenemos que escribir correctamente lo que corresponde, ¿no? Aquí está, en el ejemplo está, y pasamos. Por ejemplo, este, la unidad de estadística, estadística va a crear un drive donde los directores nos tienen que... este eh, contener la información en PDF, ¿no? O sea, alimentar un archivo PDF del, del esquema y de la edificación de, sus, de su nivel educativo. ¿Cómo lo vamos a codificar o cómo vamos a identificar nuestra, nuestra, nuestro esquema de esta manera? La nomenclatura va a ser de esta manera, código de UGEL, código de local educativo y f, ¿no? ¿Qué significa f? F es la foto, f de foto. Entonces, la UGEL Puno es el código de UGEL es 210001, código de local educativo 056123, y qué foto es la foto 01, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a renombrar nuestros archivos en PDF y cargarlos al Drive que se les va a publicar a cada especialista para que puedan compartir con cada uno de los directores. Posteriormente, en el ítem 114. ¿Cuántos tramos cuenta el perímetro del terreno o el área asignada en el local educativo? Dice, por ejemplo, ¿cuántos tramos? Seis tramos, dice. Y acá, por ejemplo, vemos los tramos. ¿Cómo se identifican? Iniciamos de la puerta principal. La puerta princip principal está por aquí y empezamos a contar uno, dos, tres. 4 5 6 ¿no? Son las líneas que vamos a trazar. Por ejemplo, en el tramo 1 vamos a determinar o vamos a medir la longitud del tramo. Por ejemplo, en, tiene que ser en enteros en esta parte y aquí escribimos los decimales. Por ejemplo, el tramo 1 que es esta, esta parte, dice que mide 180 metros, ¿no? Es, es exacto, no tiene decimales. Ahora, el tramo 2 mide 150 con 50 centímetros, ¿no? Esa tiene, hacia los decimales. Este, aquí también se encuentra un ejemplo, ¿no? este El perímetro del terreno tiene cuatro tramos. Mira, por ejemplo, en este eh, ha identificado la edificación y a la vez los tramos. Aquí vemos el tramo de la puerta principal, iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Y, eh, y en la C, datos complementarios asociados a la ubicación, dice. Accesibilidad. En esta parte es, este, está con los ejemplos claros, este, por ejemplo, en la 1017.1 dice traslado desde la UGEL al local educativo. ¿Cuántos trayectos tiene la ruta? Que utiliza habitualmente para trasladarse desde el auge de su jurisdicción hasta el local educativo. Número de trayectos. Es el número, es el mismo tramo o el mismo ejemplo anterior, ¿no? O sea, vamos a. Aquí está con los ejemplos. El local educativo se encuentra ubicado en la capital del distrito donde se encuentra la sede del auge. Dice: Si coloca así, pasa a la pregunta 18, que está en la siguiente hoja. Y si coloca no, pasa a la, este, a la pregunta 117.3 que vendría a ser aquí, ¿no? Aquí está con sus ejemplitos. Y pasamos al capítulo 200, acerca de los servicios básicos en el centro poblado y en el local educativo. ¿Qué tema se va a tomar acá en el capítulo 200? Servicios en el centro poblado. Abastecimiento de agua que usa el local educativo, servicios de desagüe que usa el local educativo, servicio de energía eléctrica, servicio de telefonía, servicio de gas, servicio de internet, eliminación de basura. Por ejemplo, B, abastecimientos de agua que usa el local educativo, dice. En la 202, la procedencia del abastecimiento de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, procedencia de abastecimiento de agua y nos, ahí está la descripción. El tipo de abastecimiento predominante en el local educativo, acá tenemos las opciones de marcar, ¿no? En esta parte, este, la institución dice que tiene una red pública de agua potable. Entonces se marca. Una X. Si tiene un pilón de uso público, agua potable, marcaremos una X, de acuerdo a lo que contamos en nuestra institución. Ahora, registre por cada predio el local educativo si tiene más de un predio, ¿no? Entonces, pase a la pregunta 206. Aquí, por ejemplo, este nos pide la empresa, eh, la, ¿qué empresa concesionaria o administradora del servicio? Por ejemplo, en, esta, en, en, en Puno, este es Emsa Puno, en, en este ejemplo es Edapal, ¿no? El número de suministro, ¿de dónde conseguimos? No? Esto está en los recibos, en la parte superior de los recibos, el número de suministro. Esa se tiene que colocar, ¿no? Ahora venimos a la pregunta 205, el local educativo cuenta con bebederos, dice, considere en uso y sin uso. Este, tenemos que leerlo detenidamente para poder... Este, ingresar la información. ¿no? En caso de que sí, vamos a tener que ver el estado de conservación. En buen estado, ¿cuántos bebederos tenemos? En un regu en regular estado, ¿cuántas tenemos? Y en mal estado. En este ejemplo, todos están en un estado bueno y regular. ¿no? Cantidad de bebederos. ¿A quiénes se les considera bebederos? Bebederos se considera, por ejemplo, aquí hay un ejemplo... Esta, donde está el alumno, también se considera bebedero a esta, um, y esta no se considera como un bebedero, ¿no? Esta no se considera como un bebedero. Eh, el servicio de internet en el local educativo, dice, eh, el local educativo cuenta con servicio de internet, si es sí, indique el número de líneas contratadas o disponibles en este local educativo. Normalmente las instituciones educativas tenemos uno solo, ¿no? Marcaremos uno o vamos a escribir el número uno. Las líneas contratadas en el local educativo. Eh, la línea uno, ¿por qué? Porque es solo una línea, pues tenemos, contamos, ¿no? La línea se encuentra activa, sí o no, sí. Eh, tipo de conexión. 02 Y dice aquí, ver la tabla 01. Entonces nos vamos a ubicar y buscamos en la tabla qué tipo de conexión tenemos. Red cableada, red cableada de fibra óptica, red cableada híbrida de fibra óptica más coaxial. Entonces tenemos que identificar ingresar por códigos, ¿no? Ahora, en la 4, en la empresa operadora que brinda el servicio. De igual manera, se tiene que revisar los códigos. Puede ser Movistar, puede ser Claro, Intel, ¿no? Esas son las empresas operadoras. Acá no se va a ingresar la parte descriptiva y les vuelvo a reiterar. Donde indique ver la tabla, este se va a tener que ingresar los códigos Entidad que, que nos va a financiar el servicio. ¿Quién nos financia? Tenemos también por códigos. En este caso, por ejemplo, puede ser el ministerio, puede ser la unidad ejecutora, puede ser el gobierno regional. En este caso son los recursos propios de la institución educativa y marcamos 07, ¿no? Es con códigos. La velocidad que se va a contratar megabytes por segundo, considere según el recibo el contrato. Entonces, ¿de dónde sabemos? Es que ingeniera, no sé cuánto es la velocidad, yo qué sé. Entonces, en el recibito vamos a poder ver, ¿no? La descripción. La descripción de cuántas cuánto de velocidad tiene nuestro internet. En el capítulo 300, por ejemplo, en el capítulo 300, aquí se observa los muros de ladrillo, de adobe, de piedras, de mallas, de alambres, ¿no? Son tipos de muros que se puede considerar en una institución. Codificando los tramos, dice, por ejemplo, aquí este es un, un esquema de cuatro tramos, ¿no? ¿De, de, ¿De dónde se inicia la codificación de los tramos? De la puerta principal, tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. ¿En qué sentido tenemos que hacerlo? En el sentido antihorario, aquí como en el ejemplo se ve, ¿no? Se visualiza. Eh, la 300, información general del cerco perimétrico y otros elementos en el local educativo para gestión públicas y privadas, ¿ya? Este, tenemos que considerar ambos sectores. En el local educativo cuenta con cerco perimétrico, acá tenemos opciones, si es total o parcial o no tiene. Si es total, entonces marcaremos con una X. Si es parcial, marcaremos una X. Depende a lo, a lo que contamos en nuestra institución, ¿no? Número de tramos del cerco perimétrico. Por ejemplo, acá tiene tres, ¿no? Tres. Tres tramos del centro perimétrico. Por ejemplo, en el tramo uno dice tipo de lindero. Ver la tabla uno. Entonces, ¿cómo nos ubicamos? El tramo uno, el tram, el tramo uno ¿cómo está? Está de frente, derecho, de fondo, de izquierdo. Entonces, dice que está en la parte... De frente, Entonces ha codificado 01. En la longitud del tramo, ¿cuántos metros es? Dice que son 20 metros. La altura del tramo es 2.5, ¿no? 2 metros 50. Entonces ahí registramos 2.5, así como está en el ejemplo, ¿ya? ¿Se encuentra en un límite perimétrico del área asignado al local sí o no? Si es sí, colocaremos sí, y si no, es no, ¿ya? Material predominante del tramo. Ver la tabla 2, también nos ubicamos, ¿no? Si es de ladrillo, de adobe, de piedra, de madera o alambre. Pero si es de, de ladrillo, colocaremos uno. Si es de adobe, cero, dos. Si colocaremos de piedra en bloque, Colocaremos 0.3, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos. El estado de conservación del tramo. Ver la tabla 3. Acá está, sin daño, fisuradas leves, fisuras moderadas, con ataques de sales, ag agrietamiento o colapso. Entonces, codificamos también, ¿no? Codificamos el estado de la conservación. El año de la ejecución del tramo. Por ejemplo, cuando se ejecutó? El año 2010, dice aquí, ¿no? ¿Este tramo tiene acceso? Sí o no. Sí, no. El tipo de acceso en el tramo, ver la tabla 5, ¿no? Nos ubicamos también. Y así sucesivamente nos vamos a ubicar. Si nos menciona ver la tabla, entonces, tenemos que ubicar y ya tenemos que suponer que se tiene que colocar códigos y la, la descripción está formado por códigos y esos códigos se tienen que colocar. Eh, información en el capítulo 400, información específica por edificación en el local educativo. ¿no? Este edificación, codificando las edificaciones. Por ejemplo, en esta parte está la puerta principal, están los tramos, están las edificaciones y acá también nos vuelve a repetir que es eh, antihorario, ¿no? La codificación va en el sentido antihorario hasta encontrar la puerta principal, de donde iniciamos y terminamos, ¿no? Y se considera casetas de seguridad, se considera las letrinas, se considera... Eh, los módulos el número de edificaciones en el local educativo dice, número de edificaciones cuántas tenemos? Por ejemplo, acá ya aquí en el ejemplo tiene dos edificaciones, ¿no? Edificación E01, E02. Y de la misma manera, ¿no? Si vemos 01 y acá, por ejemplo, dice, ver la página 7, nos ubicamos en la tabla 7 y codificamos lo que corresponde. Si es sí, no colocaremos sí, no. Eh, la edificación está compuesta por módulos prefabricados, no, o oh, sí lo cada director sabe esa información, ¿no? Este, responder esa información. Número de pisos, en la primera edificación, ¿cuántos pisos tiene? Uno, dos, tres, si es una, un piso, colocará un piso, si es dos, dos, si es tres, tres, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí vemos eh, la mayoría de las preguntas este, nos piden con códigos. Ver tabla, ver tabla, ver tabla, ¿no? Entonces quiere decir que debemos ubicarnos en esta parte y colocar los códigos, ¿no? La parte descriptiva. En esta segunda y tercera parte de la tabla de edificaciones, este, mira, por ejemplo, acá no tiene, pero lo quiere, ¿no? Entonces, el estado de conservación. Aquí vemos... Eh, los ejemplos, estos eh, son los casos que se nos va a presentar y cómo es que vamos a registrar. En el capítulo 500, características de las aulas o espacios acondicionados como aulas, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es eh, para... Características, ¿no? Eh, los espacios acondicionados como aulas, ¿cuántas tenemos el total y en qué estado? Bueno, regular o malo, ¿no? Este, verificamos también aquí en la parte de la señalización, estas son las correctas eh, que debemos tener en cada institución, salidas, este... O las zonas de seguridad en caso de sismos, nuestra señalización, nuestra institución. Todo trabaja uh, bajo códigos, ¿no? En esta parte. Y todos dice ver la tabla, ver la tabla, ver tal tabla, ¿no? Nos indica. Y así sucesivamente eh, todas las preguntas están anexadas con los códigos, ¿no? En el capítulo 600, características del resto de los espacios educativos y administrativos. Acá no se observa. Y en la dice características de otros espacios educativos eh, o, o perdón y de soportes distintos al aula de local educativo. En esta parte solo van a ingresar o registrar la gestión pública y no privados. Ojo. Este, por ejemplo, aquí, ¿no? Este, la parte descriptiva cuenta con gimnasio, coliseo, piscina, piscina olímpica, otro espacio deportivo. Eh, creo que nosotros no contamos con gimnasios, con piscinas, ¿no? Entonces, esas preguntas se tiene que obviar, ¿no? Entonces, acá nos está indicando... Eh, todo lo que podemos este, ingresar o registrar la información y también nos indica ver tabla, ¿no? Entonces, revisamos de esa manera. Respecto a los espacios deportivos abiertos y espacios exteriores en relación con la naturaleza, ¿no? Este, si contamos, por ejemplo, acá el código 115, ¿Por qué código? ¿no? Este, si tenemos losa multiuso, por ejemplo, este, este, el docente ha registrado la 115, ¿qué quiere decir? Que tiene una losa multiuso de, de tipo de 15 por 28, ¿no? entonces esta parte acá en el ejemplito nos está identificando si tenemos una losa deportiva, aquí tiene una losa deportiva y si tenemos dos marcaremos 115 y vamos a describir qué tipo y de cuánto está midiendo no entonces acá están las medidas, aquí están los campos de piscina, de campos de fútbol, solo campos de fútbol para base, educación básica aquí están las descripciones se ve la tabla 1 ¿no? entonces de esa manera eh, ingresamos los códigos y la parte descriptiva. Y en esta parte seleccionamos, ¿no? Este, con una X. Acá también, aquí también dice ver la tabla, ver la tabla, ver las carreras registradas. Dice, ¿no? En este caso no vamos a llenar porque nosotros no contamos con carreras. Y seguimos. Se reportó contar con al menos un espacio deportivo, ya sea cerrado o abierto. Atienda la las siguientes preguntas, dice, ¿no? Las 606, algunos de los espacios deportivos, ya sean cerrados o abiertos, ¿se encuentran en concesión? Sí o no. Normalmente nuestras instituciones no se encuentran en concesión. Marcaremos no. Alguno de los espacios deportivos ya, se, ya sean cerrados o abiertos se encuentran ocupados por alguna infraestructura portátil u otra, dice. Normalmente marcaremos no, ¿no? En la 608, al menos uno de los espacios deportivos ya sean cerrados o abiertos cuentan con el siguiente equipamiento deportivo, por ejemplo, aquí puedes marcar varias alternativas, ¿no? En este caso el director tiene arcos de fútbol, tiene tableros con aros de baloncesto, tiene cinco parantes de volei, net, net volei tiene, ¿no? Entonces todo lo que tenemos podríamos registrar. Y si no tenemos ninguna de las descripciones de aquí, entonces marcaremos las siete, ninguna de las anteriores, en el capítulo 700, características de los espacios usados como servicios higiénicos en el local educativo. Esta, por ejemplo, este es un lava, la, lavador de manos. Aquí, por ejemplo, esta es la que normalmente he visualizado en las visitas a los centros educativos. Entonces, sí se considera como un servicio educativo, higiénico en el local educativo, ¿no? Este ejemplito. Eh, también acá está el, este, el servicio higiénico urinario para varoncitos, ¿no? En el ejemplo. Este, por ejemplo, acá tenemos tipos de servicios higiénicos. Por ejemplo, acá está de bloquetas, de adobe y también tenemos aquí este, el portátil, ¿no? Al módulo. Y acá, por ejemplo, edificación E4. Tenemos que, eh, digamos, se ha codificado como E04. Entonces dice el número de piso, ¿en qué piso está ubicado? En el piso 1, detalle del ambiente, como eh, cómo servicio higiénico, servicio higiénico para estudiantes, para docentes, de acuerdo a la necesidad o a lo que contamos en nuestra institución. Marcaremos, por ejemplo, B0, B0 nos corresponde a primaria, en este caso comparten con secundaria, ¿no? Mira acá está marcando, secundaria. Primaria y secundaria. Y acá dice, el ambiente está condicionada para una persona con silla de ruedas. Si está condicionada para una persona con silla de ruedas, colocaremos sí. Y en caso no fuera, es no, no. Marcamos y así sucesivamente las preguntas están aquí. Y si es que, como ya les he indicado, dice ver la tabla, entonces quiere decir que tenemos que trabajar con códigos. Este, ver la tabla 4 Y así está en, también en el siguiente, en el siguiente ítems nos pide, ¿no? Están también con sus ejemplos, cuando son urinarios individuales, cuando son eh, corridos, cuando se considera lavado de lavatorios o lava, lavamanos individuales corridos. Por ejemplo, este es un lavamanos corrido, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se pueden lavar varios alumnitos o estudiantes. Eh, eso sería, gracias. En, eso sería en cuanto a la cédula 11. Muchas gracias. Continuamos con el aplicativo que se ha implementado en la cédula 11. Eh, por ejemplo, acá vemos, este, vamos a empezar con lo que es georreferenciación con el aplicativo móvil Geolocal Escenso. Empezamos. El contenido que va a tener este, esta presentación va a tener introducción, características del equipo móvil, instalación del aplicativo móvil, geolocal, censo eh, no uso de aplicativos móviles. Disculpe, profesor. Era no, no está compartiendo su la diapositiva. Ay, a ver, un momento. A ver, a ver. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Ok, se, se va a tomar los puntos que ya se les ha descrito, los seis puntos importantes acerca de la georreferenciación en el aplicativo móvil, geolocales, ¿no? Este. ¿Qué es este aplicativo? Dice eh, Geolocales Censo. La presentación es así de esta manera, se va a visualizar en sus, este, en sus equipos móviles de cada director cuando lo tengan instalado. ¿no? Eh, dice que es la nueva aplicación móvil para celulares o tablets. Geolocal Censo. Ha sido desarrollada y administrada por el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para el censo educativo. ¿Dónde se encuentra? En la cédula 11. ¿Con qué finalidad? Dice, es para recoger rápido y es fácil de las coordenadas de ubicación. Vamos a obtener la latitud y la longitud, ¿no? Y la altitud de nuestro local educativo a través de la toma de una fotografía. Eh, como se ve aquí es eh, donde se encuentra, no? Este es en el ítems 10 donde dice puntos de georreferenciación. Eh, ahí está lo que es latitud, longitud, altitud. Eh, como se visualiza aquí está la institución educativa. Este está en medio de los arbolitos. Eh, dice este las coordenadas de ubicación del local educativo deben obtenerse únicamente mediante el uso de la aplicación de georreferenciación para celulares Android. El nombre que corresponde es Geolocal Escenso, ¿no? Aquí como podemos visualizar. Esa es la presentación al momento de culminar con la instalación. Este, se le puede compartir. Este, aquí está el tutorial para la instalación. Está el tutorial para el, el link para eh, instalar también el aplicativo, ¿no? Entonces, todo eso se va a compartir a través de la página web de la UGEL PUNO, a través del Face, también el grupo de los docentes, de los directores de primaria, se les va a compartir estos links, ¿no? Este. Eh, las características del equipo móvil que debe tener, ¿no? Normalmente el director dirá, no, es que es antiguo, okay. ¿qué es lo que debemos considerar en este, estos puntos para eh, instalar en nuestro equipo? Debemos contar con un teléfono inteligente. Creo que todos los directores tenemos un smartphone, ¿no? Las dimensiones de la pantalla mínimamente deben ser de 5.3 pulgadas, deseable el sistema operativo debe ser Android. La mayoría de los celulares smartphone tienen, tienen Android y son de la versión 2 a más todavía, ¿no? Contar con un receptor de GPS, contar con espacios disponibles para el almacenamiento de la información. La instalación del aplicativo móvil, ¿cómo es? No? La instalación se puede realizar desde Play Store o pulsar el link también, ¿no? Que se les está compartiendo acá en este, se les está compartiendo en, en el chat, ¿no? El link está de color se les da hacer clic ahí y se va a instalar, ¿no? Se les va a aparecer, también pueden hacerlo a través del Play Store. Eh, en este caso, por ejemplo, lo están haciendo a través del Play Store y este se ubica aquí, ¿no? Geolocales Censo tiene que decir el, la, la denominación de este aplicativo. Y posteriormente nos pide instalar, instalamos. Y la presentación viene así, ¿no? Así, primeramente se hace así, ¿no? En esta parte, este, se visualizan locales educativos. Esta quiere decir que está cargando. Posteriormente nos visualiza esta presentación, ¿no? Este, ya con espacios solicitando eh, información, El uso del aplicativo móvil antes de tomar las fotos, dice, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tomar? Antes de iniciar el levantamiento, debemos evaluar que la zona donde registremos con el aplicativo móvil deberá estar despejada y tener cielo abierto. Por ejemplo, ¿cuándo se va a considerar sí válidos y cuándo se va a considerar no válidos? Tener en cuenta, por ejemplo, si son válidos, colocarse frente al local educativo. Esa es una de las opciones. Debe ubicarse en, en el lugar despejado. Debe ubicarse, no alejarse mucho del local educativo, ¿no? Ejemplo de no válidos, colocarse cerca a una pared. No es válido colocarse cerca a una pared, ¿no? Eh, como nos ha indicado, debemos eh, ubicarnos en un lugar despejado. Ubicarse dentro del aula tampoco corresponde. No se, no se consideraría válido ubicarse dentro del aula. Estar bajo los árboles tampoco. no Entonces, esta es la presentación que nos pide. Por ejemplo, eh, esperar unos segundos hasta que se muestren las coordenadas. Eh, al momento de este, ingresar al aplicativo, hacer clic por ejemplo ahí, este, vemos a la latitud y la longitud se nos hace cero, ¿no? Y posteriormente se nos va a ubicar la longitud y la longitud. Esa quiere decir que ya estamos en el lugar adecuado cuando se nos activa la longitud y la latitud, ¿no? Eso quiere decir que ya hemos ingresado. El uso del aplicativo móvil, paso por paso. En el primer paso, ¿qué debemos registrar en los datos? el nombre del servicio, el nivel del servicio, el código modular del servicio. ¿Qué quiere decir que debemos tener a la mano al momento de registrar o hacer uso de este aplicativo? Debemos tener el nombre de nuestro servicio, el nombre correcto del servicio. Por ahí he escuchado o se apersonaron a la oficina de estadística e indicaron, ah, le pondré pues este 70 mil... Eh, X, X 70,024, por ejemplo, ¿no? 70,024 este Chanuchano, así le pondré, no, tiene que ser el nombre que está registrado en el CIAGIE, ¿ya? El nombre del servicio, 70,024. Si, si dice en el CIAGIE 70,024 Chanuchano, entonces se tendrá que registrar 70,024 Chanuchano. Cómo está registrado, ¿no? El nivel educativo. En el nivel educativo, por ejemplo, acá tenemos opciones. En este ejemplo se ha seleccionado primaria. El código modular es 052-3451. Esas tres, esas tres informaciones debemos registrar posteriormente debemos seleccionar para tomar la foto. Ese es en el número uno. el paso uno debemos tener el nombre del servicio, nivel educativo y código modular. En el paso dos, en el tomar la foto, dice, ¿no? Ahí vemos una camarita. Tome una foto panorámica y ubique tu local educativo. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ingreso ya al paso dos, que es fotos. Entonces, acá asumo que aquí ya es la puerta principal y está tomando la foto panorámica de su institución, ¿no? Está tomando, ya lo tomó y seleccionas, te sale en esta parte, te sale una X y un check. Normalmente se tiene que seleccionar check, haces clic en check y en el paso 3 el paso 3 ya es guardar, ¿no? Finalmente pulsamos el botón azul que es guardar. Ah, este, en este caso nos va a salir cargando datos, ¿no? Nos va, al momento de ingresar el paso 3 guardar, nos va a salir cargando datos, así en negrito con letra blanquita, ¿no? Cargando datos. Ahora, si tenemos internet, se visualizará el mensaje cargando datos, indicador que la información se almacenará de forma automática en un repositorio del Ministerio de Educación. Paso cuatro, ¿no? En caso, dice compartir datos solo sin internet. ¿Cuándo vamos a presionar el botón naranjita compartir datos? ¿Cuándo? Cuando no contamos con, con datos, ¿no? no tenemos internet en nuestro celular. En ese caso se va a compartir datos. Eh, se va a compartir datos presionando el botón naranjita. Uso del aplicativo en resumen. Primero se va a ingresar los datos de la identificación del servicio educativo. Por ejemplo, acá el paso uno es nombre del servicio, nivel educativo, código modular, debemos tenerlo ya ingresados, ¿verdad? El paso dos es tomar la foto, tomar la foto panorámica de nuestra institución y donde nos va a visualizar la latitud y la longitud. Y próximamente el paso tres es guardar, en caso de que tengamos internet o datos. En caso no contamos con datos o no hay señal en nuestra institución, entonces compartir datos. ¿Qué quiere decir compartir datos? ¿Cuándo se va a actualizar el día que ustedes ya te, este, compartan sus datos? No se va a actualizar la información. Hay muchos directores, pero no tengo internet. Este, ¿Cómo voy a manejar el, el aplicativo? Va a ingresar de manera normal este, la información, siempre y cuando ustedes presionen compartir datos. La importancia de la georreferenciación. Toma de decisiones acertadas. Va a mejorar en la planificación para la entrega de materiales educativos. Eh, para obtener coordenadas más precisas de la ubicación del local educativo. No, eh, esas son las. Eh, esa es la importancia acerca de la georreferenciación. Este, a ver, eh, a ver, les eh, comento de que, primeramente, en lugares donde no cuenten con internet o no entre la señal de algún operador que cada director cuenta. Este primero tenemos el primero tenemos que activar lo que es ubicación en nuestros celulares, ubicación posteriormente los que no contamos con datos, no? Entonces este ubicamos lo que es ubicación, activamos ubicación de datos. Posteriormente ingresamos al aplicativo de georreferenciación de locales. Ingresamos nombre del servicio, nivel educativo, código modular. El paso dos. Es tomamos la foto panorámica donde nos va a visualizar la latitud y la longitud. Posteriormente guardamos y compartimos. Los que no tenemos datos o nos llega la señal de algún operador, compartimos. En caso de que tengamos datos, llegue la señal de algún operador, solo seleccionaremos guardar. ¿sí? Eh, eso sería todo. Eh, en cuanto al aplicativo móvil ¿no? de geolocales censos. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tengan, eh, señores directores? Eh, por ejemplo, acá dice, ¿no? En caso de que la institución educativa no hay internet ni, ni en el lugar, es como ya les he indicado, simplemente activamos este, el GPS de nuestro celular, ingresamos al aplicativo, ingresamos ingresamos la información requerida, el nombre del servicio, nivel educativo, código modular, tomamos la foto, eh, visualizamos la latitud y la longitud, guardamos y compartimos, compartimos datos. Ese es para la pregunta eh, en caso de que la institución no cuenta con internet ni en el lugar, ¿no? esa es la respuesta, alguna pregunta alguna pregunta más señores directores o oh, ingeniero Abelardo alguna que sí, me quiera parece acotar? Que alguien que desea acotar o alguna pregunta, alguno que, que, que ha quedado un poco de vacío eh, pueden aperturar sus micros y estamos para escucharlos eh, hay una pregunta en el WhatsApp creo, eh, ingeniera, eh, dice ya tomé foto pero no se visualiza las coordenadas eh, eso también hay que verlo a ver, eh, ya tomé la foto pero no se visualiza este hoy día he estado en, en lugares de Guata y Capachica y sí se visualiza automáticamente cuando ingresas al aplicativo se visualiza la latitud y la longitud este, ¿De qué institución educativa está, este si ya la tomó la foto? ¿no? Mi pregunta sería si cuenta con, con algún operador este, que tenga una señal por ahí. O no, si es que no tiene, no hay problema también, ¿no? O sea, sí visualiza la, la, la latitud y longitud, probé con datos y sin datos, ¿no? Es como, sin datos quiere decir como que no hubiera señal en ese lugar, sí sale la longitud y la latitud. Esa sería mi respuesta. Sí, he visto, señor, buenas noches, señores directores. Eh, yo también hice la prueba con, en agua, cerca de Aguascalientes, donde no hay señal, y realmente sí, saca, va lo que es la longitud y la latitud, la visualiza sin datos. Ahí no hay pues, señal de, de ninguna red, ni Claro, ni Movistar, ni Intel, ni otros operadores. Entonces, este, apenas llegué a la carretera, eh, hubo el datos, se eh, pudo cargar. ¿no? O sea, no, no hay ningún inconveniente. Sí van a poder todos este, hacerlo. En Acora, dicen No hay un centro educativo de Acora. No hay ningún inconveniente, profesor Wilber Mamani. ¿Podría aperturar su, su micro, profesor Wilber? En caso, digamos, que no pueda visualizar, lo que pueden hacer es, es volver a. Lo, lo que hacen es el aplicativo, lo. ¿Cómo se llama? Lo vuelven, lo eliminan y lo vuelven a instalar vuelven a instalar, a veces es problema también del sistema, del tipo de celular, cuando no instalamos un, un aplicativo, un apega, entonces ahí es el problema también, ¿no? Adelante profesor, escuchamos. Sí, buenas noches. Efectivamente, he instalado en mi celular, tal como indica, he tomado la foto e ingresado los datos que menciona ahí, y no nada, o sea, no no aparece ninguna latitud, longitud, nada. No ah, ya, nada. este, profesor, disculpe, este, ¿ha activado el GPS de su celular? No, eso no, no lo hice. Ay, no, tiene que activar el GPS de su celular. Ah, ya, eso sí, es sí, entonces. Sí. esa sería Bien. la respuesta. Ah, okay, profesor, indicarles también, señores directores, este, el ministerio ha indicado que solo tomen una a dos fotos, no más porque hay UGLs de, de de, a nivel nacional, una o dos UGLs han enviado 20 fotos de un solo eh, nivel educativo. Entonces, el ministerio ha indicado de una a dos fotos, no más. Y también se le... Indican... buenas tardes. Adelante, adelante. Adelante, profesor. ¿Aló? Sí, sí, se escucha, profesor. Buenas tardes. Este, la consulta es... ¿De qué, digamos, de qué sitio, de qué parte vamos a tomar la foto del, del local escolar? Ah, ya. Eh, la respuesta es este de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hoy día he ido a unas instituciones... Eh, de la puerta principal tiene que salir la foto panorámica de todos los salones, ¿no? En algunas está al frente, de la puerta principal al frente están las edificaciones, entonces de esa parte se tiene que tomar. Ahora he visto otros centros educativos que en la puerta principal… Al, al costado de la puerta principal está la edificación, entonces usted tiene que ubicarse al frente y tomar toda la foto panorámica de las edificaciones Ya, este, otra consultita este, con respecto, digamos a los tramos Sí ya, el, ¿El sistema permite, digamos, esta crear la cantidad necesaria de, de tramos? ¿Tiene un límite un máximo? Sí. Sí, este, en cuanto a los tramos, los tramos tienen que ser enteros, ¿no? Este, por ejemplo, iniciamos de la puerta principal con la enumeración tramo 01, tramo 02, 03, 04, ¿no? De acuerdo a la a lo que contamos en el local educativo. Ya, pero hay hay terrenos irregulares. En el caso mío tengo 27 tramos. ¿Habilitará el sistema Sí, sí, sí hay, no no te limita el, el, este, la, eh, la cédula electrónica, no te va a limitar. Ya, porque había un problema con, el, con otro aplicativo, no sé este, cómo se llamaba el otro, igual también nos pedían que entremos por tramos y solamente abastecía hasta 25 tramos, nada más. Ah, ya, te limitaba. En este caso no, estamos este, con las nuevas cédulas y eso se está trabajando, es por ello también de que todavía no se ha habilitado, ¿no? Entonces, a partir del viernes o si no se va a habilitar a partir del lunes. Eh, no se preocupe, señor director, cualquier cosa estamos para apoyarle mi persona, el ingeniero Abelardo. Ok, Gracias. Sí, en esa parte de los tramos, eh, los años anteriores, eh, no había límites, sino que hay que fijarse bien cómo lo llamamos tramos también. A veces este, uno, algunos dicen eh, los tramos, eh, de repente empiezan a medir las aulas. Hay que ver también eso, profesor. No hay ningún inconveniente, no hay límites en ese formato que está llegando electrónico. Sería, eh, sería bueno que nos visite a mi centro educativo, por favor. Ya, gracias. Ok. Bien, alguna otra pregunta más creo que ya vamos a dar por culminado le agradezco bastante ingeniera Vilma Escobedo y también agradecer bastante a los diseñadores directores eh, del nivel primario, directoras y directores eh, del nivel primario agradeciendo siempre el tiempo que nos han dado eh, de, para darles esta asistencia técnica, orientación sobre las novedades del, de lo que es el censo escolar y también lo que es el formato número 11, ¿no? Y también creo que viene el uso del aplicativo móvil para que ustedes puedan dar la, la veracidad de lo que es eh, la longitud y latitud de los centros educativos, ¿no? Entonces, para esto eh, les agradecemos muy, mucho, muy buenas tardes y agradeciendo también que cualquier cosa, eh, cualquier inconsistencia que tengan en este problema eh, eh, que se llama eh, lo que son los formatos eh, tanto censo escolar o el formulario 11 o o solo aplicativo estamos para servirles como les indica los horarios de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 12 de la tarde a 5 de la tarde presencial y también vamos a atender los, los whatsapp y celulares el número celular de la ingeniera está colgado en, la, en el chat Uh, han colgado ya los teléfonos. La ingeniera, ahí está el teléfono. También vamos a volver a colgar de nuevo los teléfonos y todos estos este, formatos también les vamos a enviar a sus WhatsApp de los directores o lo que tienen los grupos de directores. ¿no? Muchas gracias, muy buenas tardes. Eh, ingeniera, adelante. Este, indicarles también este, de que la aplicación del censo del presente año tiene como finalización el 30 de junio, o sea que este, todo este mes tenemos full trabajo, ¿no? Y tanto para los directores como para los estadísticos porque también es, este, cuenten con nuestro apoyo Este a partir del día lunes eh, va a estar habilitada el eh, link de apoyo a partir de las 4 a 6 de la tarde para que en, este, emitan cualquier inconveniente que tengan ¿no? en el correcto llenado de las células electrónicas este, agradecerles por la participación a cada uno de ustedes y muchas gracias eso sería todo